Manuel Alejandro, compositor, arreglista, productor, musical y cantante español. Manuel Álvarez Pérez, más conocido como Manuel Alejandro Jerez de la Frontera, Cádiz, 20 de febrero, de 1933. Es un compositor, arreglista, productor musical y cantante español. Es hijo del también compositor Germán Álvarez Pérez Pérez. 1882-1968. Manuel Álvarez es uno de seis hermanos, matrimonio e hijos. Se casó por primera nupcias con Elena Gómez Estrada, con quien tuvo tres hijos: Javier, Carlos y Patricia. De su segundo matrimonio con Purificación Casas, Romero tuvo cuatro hijas: Sandra, Beatriz, Arián y Viviana purificación, firmó como autora varias composiciones junto a su esposo, aunque bajo el seudónimo de Ana Magdalena, en honor de la segunda esposa, Joan Sebastián Vaz, Ana Magdalena Ulque. Trayectoria artística Desde muy joven ha sido compositor, arreglista, director de orquesta, productor e incluso cantante solista. Manuel Alejandro conoció el éxito durante los años 70. Senta como autor de las canciones más exitosas del cantante Rafael Para quien compuso Yo soy aquel cuando tú no estás y cierro mis ojos Entre muchas otras, además de componer temas como Ese día llegará Interpretado por Mirla Castellanos Que en 1969 cuando el festival internacional de la canción Benidorm y fango, también interpretado por Mila Castellanos, que ganó el primer festival de la onda nueva en 1971, organizado por el músico y compositor Alemaro Romero. En 1969 gana el segundo festival internacional de la canción de Málaga, con la pieza Yo no me vuelvo a enamorar, cantada por la cubana Luisa María Güell, quien interpretaría el compositor otros temas con posterioridad a principios de los años 70 compuso para el popular artista valenciano Nino Bravo los temas como todos es el viento no debo pensar en ti y quién eres tú continuó cosechando grandes éxitos en esa década en las voces de Libertad Lamarque Pedro Vargas Julio Iglesias Rocío Jurado y el mismo Rafael entre otras artistas. En los años 80 y 90 compuso y produjo discos completos para José José, Rafael, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Hernando Zúñiga, El Puma Rodríguez, Cristian Castro, Emanuel y Janet. Uno de los grandes intérpretes de Emanuel Alejandro es José José para quien realizó dos discos secretos lanzados en 1983 convirtiéndose en el disco más vendido de habla hispana para el cantante y el compositor hasta ese momento. Este disco ha sido el más vendido en la historia de México, donde ha logrado vender más de 11 millones de copias y grandeza mexicana 1994, con el cual cosechó grandes éxitos vendiendo más de 2 millones de copias. También ha compuesto discos completos para el cantante Luis Miguel, con quien en 2008 la sola producción titulada cómplices como solista ha grabado tres álbumes uno en 1972 con la disquera RCA y otros dos con Ariola en 1973 y 1974 ha producido dos recopilaciones de éxitos una junto a Ana Magdalena nombre artístico de purificación Casa Romero en un doble LP llamado Amor Grande Alejandro el Grande y recientemente uno titulado Etiqueta Negra. En 1968 grabó un LP en Hispavos con versiones instrumentales de los éxitos de Rafael y otro LP instrumental en 1969 con canciones al estilo barroco, premios y galardones. Recibió el premio honor de los premios de la música en 2008 y en un Grammy Latino a su carrera en 2011. En mayo de 2012, tras casi 30 años, vuelven a reunirse dos grandes de la música española, Rafael y Manuel Alejandro, con 12 nuevos temas. En 2013 pasó a formar parte del Salón de Fama de los Compositores Latinos y recibió el premio La Musa. En 2014, el Consejo de Ministros de España le concedió la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.